Hola a todos, soy Mario Álvarez Chavarro y esto es Por qué leer número 11 y el día de hoy les compartiré un nuevo libro que todo social media debe tener en su cabecera. Bueno, el día de hoy les comparto el libro Marketing y Publicidad en Internet, escrito por José Martí Parreño y editado por Ediciones de la U en 2011. Este libro nos enseña la importancia de la visibilidad digital y cómo las empresas pueden apalancarse en las tecnologías de información y comunicación para estrechar la brecha entre sus productos y servicios y el nuevo consumidor que desarrolla su vida en los espacios digitales. Pero, ¿por qué leer marketing y publicidad en Internet? Principalmente porque este libro nos muestra los pasos a tener en cuenta para generar una buena presencia en Internet, así como generar estrategias de comunicación digital desde la creación del sitio web hasta lo que hay que tener en cuenta para que nuestra marca se desenvuelva bien en el comercio electrónico. Asimismo Martí en un lenguaje claro nos hace una inmersión en los medios digitales, nos explica internet como un medio publicitario y hace una completa caja de herramientas para la construcción exitosa del camino hacia la comercialización en las plataformas de tecnologías de información y comunicación. Bueno espero que este libro haya sido de su agrado y si tienen alguna duda o comentario no duden en comunicarse como siempre a mis canales sociales. Bueno, no quiero despedirme sin antes recordar una frase de Mark Goulart que dice Social media es acerca de las personas, no acerca de tu negocio. Cuida a la gente y la gente cuidará de ti. Gracias y hasta una próxima oportunidad.